Sabes que me siento mal, yeah. ¿Qué ¿Qué más es más? hey. no vas a yeah. Heridas por curar, hey. Sabes que me siento Está lloviendo, el porro me lo prendo Una cerveza en la mano y conviviendo De fiesta estoy viviendo, tus llamadas no atiendo Y tu amor yo no entiendo, más. ¿Y qué pasó? Lo nuestro se acabó Estoy viviendo un sueño, ¿dónde estamos tú y yo? Si quieres seguir buscando, donde no queda amor? Sabes que ando por pasos, donde naciste el temor Ey, sabes que me siento mal yeah. Corazones por Siento mal yeah. Corazones por sonar hey. Y tú no vas a cambiar yeah. Heridas por curar Relajo, tomo un trago Sigo despierto Mientras bajo Estoy quemando Con mi bando Y yo creo que estoy soñando. Sabes que me siento mal Yeah, corazones por sanar Ey, y tú no vas a cambiar ya yeah. heridas por curar LP, hey. No